Buenas, buenas muchachos eh, bueno, esta es la primera clase para enseñarles sobre qué binarias cierto, qué es la acción del precio, cómo se trabaja eh, no es simplemente como mucha gente pues muestra por ahí que las binarias es esto, que que pues arte millonario en dos segundos, eso es falso. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar a operar, a aprender lo básico de cómo comenzar a operar opciones binarias. ¿Listo? Entonces, primero que todo, por ejemplo, yo pues en lo particular, en mi, mi, eh, mi manera de tradear, pues yo me ayudo con una plantilla de MT4, lo que muchos llaman bots, que venden por ahí. Y eso al final pues se consigue gratis. Ya tú con el tiempo comienzas a configurar, tú te das cuenta pues cuál de todos te funciona mejor. Entonces, eh, así es esto. Tú, cada quien tiene su manera de, de, de hacer trading, de analizar el, el gráfico. Entonces eso es algo que tú lo vas tomando con el tiempo. Eh, para que pues vayan enterándose, esto no, es de, esto no es de un mes, de dos meses y ya me hago rentable. ¿no? Esto es con tiempo, yo les recomiendo mucha práctica, práctica, por eso pues vamos a, a, vamos a practicar. El que quiera comenzar, pues a practicar, comenzamos desde cero. Hay que tener calma, paciencia y esperar el, el, el momento para que ya... Hay que quemar cuenta, eso sí. Eh, hay que comenzar a, eh, a entender que pues, algún día tendremos que quemar una cuenta. El trader que no ha quemado una cuenta, pues no es un trader de verdad, en serio. No creo que ninguno haya quemado una cuenta. Bueno, entonces, primero, de lo básico, yo creo que pues, lo, eh, lo primero es aprender a leer el mercado, ¿cierto? A aprender a leer el gráfico, cómo se mueve el gráfico. Vamos a aquí, a, a aumentar este momento. El gráfico, como ustedes se dan cuenta, el gráfico se mueve en eh, impulso, retroceso. Vamos a, vamos a escribirle aquí. Aquí. El mercado se mueve así, va. impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retrocesos, impulso, retrocesos, impulso, retroceso. Esto porque ya está tomando una tendencia al alza. Esto es una EMA que la EMA de, es una EMA de 100, la EMA me filtra la tendencia. Yo la utilizo con 100, hay unos que lo utilizan con 200 para filtrar. Eh, la tendencia si, la tende, si el gráfico está por encima sea, las velas, están por encima de la EMA de 100 pues yo pienso o pensamos que ya va a tomar una dirección al alza, ¿cierto? Bueno, mira aquí se mantenido estable impulso, retroceso impulso, retroceso, impulso retroceso, bueno así ¿vale? Esto es esto es eh, así se mueve el mercado, igual que a la baja. Vean un impulso, cuando está a la baja, un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, y ya este eh, no este ya se convierte en un impulso, un retroceso, y ya va a cambiar la tendencia. Como ven ahí está cambiando. Listo. Eh, como vemos, siempre hay un impulso y siempre hay un retroceso. Nosotros tenemos que comenzar a aprender a leer los impulsos y retrocesos para poder trabajar con acción del precio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú ves que hay fuerza alcista, por ejemplo, muchachos, aquí, y ustedes ven que las velas pues están como que... Porque muchas veces, eh, digamos que hace esta alza y se baja toda. Entonces tenemos que ver también cómo se mueve el precio, o sea, la manera en que se mueve, se mueve muy rápido hacia abajo. Uy, pendiente. ¿Cierto? Entonces, eso lo aprendemos con el tiempo. Primero, pues, eh, yo utilizo el RCI. Este, el RCI lo utilizo. 5. No sé por qué me cambió así, 90 a 100. Yo lo tengo 97, 97, 96, 7. Así es que lo tengo yo. No sé por qué. Ah, bueno. Bueno, aquí, está bien. No sé por qué me lo cambia esta cuestión. Cinco. Esta es una configuración personal que tengo yo. Este, si es tanto estudio, pues me di cuenta que, que me servía mucho eso. Cuando toca y se va, toca y toca ese. Y ya, pues. ya cada quien eh, va, a aprender, va a aprender a, a utilizar el RCI, cómo se mueve. ¿Sí? entonces eso es con el tiempo muchachos, con el tiempo con el tiempo eso con el tiempito nos vamos dando cuenta de EuroJPY bueno, este EuroJPY está repetido vamos a quitarlo de acá listo muchachos vale r6 son niveles de ruido ADX puede ser marca tendencia pero este, este no marca tendencia marca fuerza bueno, en fin, eh, el que quiera comenzar, pues nosotros siempre vamos a, vea, aquí estos son movimientos macro, digámoslo, aquí impulso, retroceso, como ven, mire, como ven, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso retroceso. ¿Cierto, muchachos? Entonces, así se mueve el mercado. Eh, dentro de esta tendencia hay unas... Sí, dentro de esta más tendencia hay otra tendencia menor que también sigue así, miren. Entonces, así se forma el mercado en todas las temporalidades. Si cambiamos la temporalidad a otro minuto, siempre se va a mover así. Entonces, nosotros tenemos que aprender cómo se mueve el mercado, qué fuerza lleva el mercado. De eso se trata la acción del precio, simplemente ver cómo se mueve el mercado. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, aprender a leer el mercado, es lo principal. Ya después comenzaremos, comenzaremos a aprender lo que es fractales, eh, lo que, porque el mercado nos deja fractales, que son, eh, digamos, eh, copias de la misma estructura que hace el mercado, incluso también nos deja fractales de, de eh, velas, por ejemplo, aquí ¿no? que siempre me, cuando me hace un martillo, siempre me está, a veces me hace una envolvente y siempre se va para arriba. Entonces, eh, a veces hay velas que son frontales que compren fractales y también, pues, estructuras fractales, todo eso. Entonces, pues, ya eso es algo más avanzado. Pero, pero pues, pues, muchachos, les cuento que, que... Que por eso poco a poco lo vamos aprendiendo, ¿vale? Vamos a comenzar a hacer operaciones. El que quiera, pues, comenzar todos los días a practicar conmigo, pues puede, puede seguirme. Eh, eh, puede seguirme o puede comenzar a ver mis videos de ahora en adelante. Voy a comenzar a grabar estos videos por YouTube. Listo, vamos a hacer unas operativas. Bueno, ahí yo creo, yo creo que allí... Puede haber, bueno, hay bastante fuerza alcista. Miren que ahí me tocó esta zona. La que yo, toco. 96. Ese punto es muy bueno. Siempre que lo toco hay un retroceso. Vea. Sin embargo, pues hay fuerza alcista. Miren el tamaño de las velas. ¿sí? La tendencia es fuertemente al alza. Vea. Pero aquí ya me rompió esta EMA. ¿Cierto? Puede que me haga un pequeño retroceso allí. Uh -huh. La tendencia acá no está tan, tan tan fuerte. Aquí. Muchachos, yo creo que ahí podemos ir una. una... Uy, no ya se fue. Ahí podíamos ir una. Una qué? Sí. Vamos a esperar. Si la siguiente vela vamos a esperar otra vez la verde ¿listo? Aquí mira lo que es bueno, esto muchas veces es un patrón de reversión pero está raro lo que nos está haciendo, vamos a, vamos a guiarnos por la plantilla que nos dice la plantilla? Ay, vamos a ver ¿dónde estamos? El OJPY, el OJPY bueno, sí, mira, también acá nos está tocando un. yo creo que hay muchachos podemos estar tomando una operación a la baja. Vamos a esperar sí, vamos a esperar vamos a esperar, eh, sí, bueno, ahí se nos fue pero aún creo que la podemos tomar, Espera un momento y vemos, no se nos fue ya sin embargo, muchachos yo creo no, cuando nos hace esta vela mire lo que nos está haciendo aquí, muchachos esta vela muy grande. Ahí bueno, esa la puede también dejar mecha o o puede irse completamente acá. Entonces, vamos a decidirnos si vamos aquí, vamos a ver las otras. pero bueno, mira es que el mercado se fue a la baja. Vamos a ver, que se me había olvidado decirle, 100inversimen. Nos metemos acá en calendario y vemos si hay algún tipo de noticia, vamos a, a filtrar, ¿cierto? Vamos a filtrar en qué hora, primero horas. La hora la hora, la hora. Bueno, primero vamos a, bueno, vamos a filtrar. Entonces serían noticias de dos toros y de tres toros. Listo. Vamos a filtrar esa. Aplicar. Para que eso no salgan las noticias de dos toros y tres toros. Y vamos a cambiar la hora. Porque yo, yo soy aquí en Colombia. Entonces eh, creo que es bueno, cinco cinco da, Mira, aquí está. Listo. Listo, entonces tenemos en 28 minutos a las 9, pues de euro a las 7 y 30. Bueno, mira, aquí hay una noticia al euro, ¿cierto? Euro, USD, uy, hay noticia. En estos momentos hay noticia, muchachos. Cuando hay noticia, no es recomendable operar. Y hay noticia fuerte, mira. De tres toros, de toro Sin embargo, pues también podemos operar yendo a favor de la tendencia que vaya a generarse. Listo. Entonces, vean, ahí comenzó a generarse algo. Mm, vean. Aquí quiero esto. Claro, ve aquí. Esto nos pasó. Y ahí sí vas a ir al alza. Sí, sí, señor. Nos dio la oportunidad. Normalmente a mí me gusta operar en un solo par. Sin embargo, estos últimos días he probado con estos pares. vale Entonces, vamos a ver. Esto es de tiempo. Esto no es de... De, hey, voy... Hmm. Mire, ya todo va para arriba, así es que ahí tendría que hacer esto. La tendencia general en este momento es alcista. Vamos a ver. El hecho que extendemos no significa que voy a comenzar a hacer también operaciones de 3.000 dólares, cuando en realidad no voy a tener un capital. Ahí estoy engañando, engañándome a mí mismo. Mm. Vamos a ver muchachos. Ahora va la baja. que rompió a la baja. Yo creo, muchachos, que aquí en esta podemos hacer una entrada. Ah, no, pero, pero vamos a esperar porque mira que ahí está tomando como fuerza para irse al alza. Sin embargo, yo creo que pulso retroceso, impulso retroceso. Vamos a hacer una entrada a cuatro minutos. No, vamos a ver. Hay fuerza. No. Bueno, haríamos una entrada rápida, pero esperemos, esperemos, esperemos, porque aún. No. yo creo que ahí sí. Vamos a tomarla ahí, muchachos. Ahí arriesgándonos a tres minutos, porque es que puede, creo que puede hacer una vela grande acá. Así, una vela grande, pero ahí pues creo que también puede hacer aquí, más o menos llegar hasta aquí. Vamos a, dejarla. Vamos a dejarla. Si la perdemos, la perdemos. Ya tomamos una decisión. Bueno, acá está totalmente a la baja. Ah, bueno, esto, esto es riesgoso. Bueno, igual manera, menos mal que hicimos esto. Esto es riesgoso, ¿por qué? Porque como vemos, bueno, aquí la tendencia está un poquito a la baja, ¿cierto? Pero aquí vemos que, sí, pero esa es la vela que yo le decía que podía ser una vela alta. Alta, alta, alta. Por eso estaba dudoso hacer esa esa, ¿qué? esa operación hace tiempo. Miren que, ah, no, ya eso, una de las noticias, vean. Ya movieron, ya aquí rompió el precio. Bueno, vamos a hacer otra operación acá. Excelente. Excelente, muchachos. Sí vamos a dejarla ahí aquí hubiéramos podido pues tomar otra pero vamos a dejarla ahí como la veo no esto me da mucha indecisión indecisión mucha indecisión aunque puede terminar bien pero esto me genera mucha indecisión Cuando estás eso es volatilidad, ya no, aquí sí la perdimos, muchachos. Aquí se fue al alza. Acá sí está haciendo retroceso. Este Euro GBP. No hay relación. Bueno. Bueno, aquí cometimos un error, sí. Primero porque fuimos a, a contratendencia, para que nos quede claro. ¿Cierto? Al parecer iba a ser un... Bueno, pero se no fue. Yo estaba esperando. debí esperar un poquito más para que hiciera esta vela. Por eso estaba pensando esta vela y ya pues de pronto sí podría comenzar a hacer una bajada este como lo está haciendo acá en esta por ejemplo aquí está la tendencia fuertemente mmm, hay fuerza la tendencia aquí perdimos la operación muchachos listo perdimos una operación Bien. Acá vean se fue a la baja completamente este es bueno euro jp fue la que perdimos no, no euro gbp ahí el parecer va a la alza va, va a ser casi lo mismo que acá vamos a esperar aquí está la baja la alza correlaciones negativas. No, yo creo que está baja más. Está subiendo bien, bien, bien, alto. Vamos a ver si hay algún punto. si esta vela nos, llega, nos hace otra vela por acá si nos vamos a la baja aquí. muchachos vamos a hacer una entrada a la baja un minuto allí allí listo eh, la hago ahí porque sé que hay una posibilidad de que baje de que la otra vela se vaya a la baja allí en realidad allí debimos esperar de que terminara la vela porque no no sabemos pero ahí le voy a la baja porque creo que puede haber un bajón ahí a... entonces bueno vamos a ver qué, qué pasa eh, bueno bueno eh. Ahí nos está dejando esta vela, ¿cierto? Si esta vela sube, esta vela muchas veces es una vela de retroceso, ¿cierto? Una vela de retroceso cuando nos hace esta vela acá, en una punta es un retroceso que posiblemente puede estar haciendo el, el mercado, ¿vale? Entonces, no vamos a ir en contra de la tendencia, vamos a esperar que nos genere este, bueno mira, ahí. miren que el RSI baja mucho muchísimo baja o sea, nos está diciendo cuando el RSI baja mucho que la fuerza del ruido, o sea, significa que hay mucha fuerza alcista, ¿si ¿Sí vieron? mucha fuerza alcista entonces vamos a ver bueno, ahí se ganó la operación ganamos esta operación aquí está ganada ¿cierto? vamos uno a uno mm, mire, ahí exactamente mire, esto es un patrón de retroceso un martillo acá acá lo hizo, vamos a ver si acá lo hizo color rojo color verde bueno, acá lo hizo color verde, está bien eh, bueno, acá me tocó esta zona nuevamente y sí listo, sí, sí, sí la tocó y se fue a la baja entonces, muchachos, vamos a ver, vamos a hacer otra operación y terminamos ya por hoy. ¿Listo? Que en práctica tenemos que manejar un plan de trading 3, 4 operaciones al día. Y listo, miren, por, por ejemplo, aquí, muchachos, está haciendo esta. Vean. Ahí podemos. Eh. Digamos, aquí podemos utilizar un Fibonacci. aquí Vamos a utilizar un Fibonacci y probamos con Fibonacci, ¿vale? Para que ustedes vean cómo se trabaja con Fibonacci. Bueno, vamos a cogerla desde este impulso. Este impulso, aquí, más o menos esta zona, me parece, este punto .50 está bueno. Vamos a esperar. acá rompió esta vela, acá rompió, pero todavía no estaba a la, a la totalmente. Cuando está aquí, rompe, no rompió exactamente. Listo, excelente, excelente. Bueno, muchachos. Yo creo, que, yo creo que, que puede haber un retroceso hasta acá. Esperemos que se dé. Si no, pues ahí le tomamos una operación al alza porque también puede hacer esto y ahí se agota el precio y puede bajar hasta acá. Es lo que puede pasar, muchachos. Muchas cosas pueden pasar bueno ahí está totalmente a la baja cierto ven que lo que está haciendo son fractales hace esta sube 3 baja sube 3 baja un fractal se repite allí no iríamos a la baja porque porque estaríamos corriendo un riesgo de que se vaya al alza vimos que la primera la perdimos fue por eso vamos a Javier, un momentico acá en la plantilla que nos dice el precio. No hay divergencia. Yo creo que puede bajar. tocando esta EMA y retroceder. Y mira que la EMA pues, está con un punto... Listo, si ¿Sí, vieron esto puede estar bajando acá. Miren que, <ríe> miren este patrón, retroceso, retroceso, este patrón, retroceso, retroceso. Miren el patrón retroceso. y sí, ahí la fuerza está, está empujando esperemos que después de esta salga otra verde y vamos a ver si le vamos una operación a tres minutos al alce si esta vela no sale roja roja nos vamos al alce todavía no muchachos y hay fuerza alcista como vemos No, todavía no vamos a lanzar. Vamos a esperar. Hay fuerza. Bajista. Bueno muchachos, vamos a hacer una entrada. Tres minutos al alza, ¿vale? Ahí. Esta es la última operación. Esperemos tres minutos. Terminamos esto. Eh, bueno, ahí ah, bueno, ya se hizo. Ayer lo íbamos a tomar. Podemos tomar una reentrada. Y ya. Ah. No importa que se nos vaya ya va a retroceder, no que no cunda el pánico. I'm going the esta era la entrada aquí. A tres minutos aquí la entrada. Le hicimos un martingal, entonces mejor nos quedamos quietos. Tres minutos pueden pasar muchas cosas. Mm -hmm. Pues sí, muchachos Nos 10 minuticos Vamos a ver Ahí miren Esperar Vamos a esperar. Ahí hay una fuerza, ahí puede que se no, pero mire que hay una fuerza, como esta, esta línea que ustedes van, una línea de tendencia, de fuerza, eh, muchas veces la puede romper, y la puede romper. Eh, muchas veces hace que el precio baje también. Muchachos, como vemos, ahí la operación juega ganadísimo. Por eso hay que tener paciencia, no hay que desesperarse cuando uno más o menos conoce cómo es la cosa. Bueno, esto fue un video por hoy. Muchachos, el que quiera comenzar, pues, a practicar conmigo bien. Eh, estoy libre todos los días. Hago tres, cuatro operaciones diarias en la mañana para que ustedes eh, aprendan o aprendamos en vivo. Grabemos las, podemos grabarlas las clases, ¿vale muchachos? Entonces, esto no es de volverse loco y comenzar a hacer operaciones. Bueno, así como muchas veces uno practica o ve que gente practica. Eh, tenemos que seguir practicando para ser rentable. Si no practicamos, nunca vamos a ser rentable ¿Vale, muchachos? Pues bendiciones, que tengan un excelente, un excelente día. Dios lo bendiga.